No se estaba grabando nada. Tenía material. Ahora tenías material. Y tú es traicionado. Por sus Pasa esto. Se? Ah, sí, aquí sale esto. Pero yo pensé que estaba. Eh, no, me quité con mi color. Me quitaron mis dos colores. no pues sigo siendo cato. Eh, dale pues. Si, sí, yo también. Tres años para ser más... Bueno pues... ido como decís vos. Puede ser que repita todo lo que quieres. Eh, les resumo lo que se perdieron. Básicamente. Aquí cometí un error, y es que me salía la llamada y me quedé en el escáner y pensaron que yo era. Maravillosa jugada. Bueno. Aló? ¿Qué? Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla eso. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kiso? ¿Qué pasó, Kiso? Pero cómo así no entendí lo de la anterior partida. Ah, te desaperqué. ¿Por qué me a mí? Café. ¿Yo? Qué? ¿Yo? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué? qué? ¿Yo qué hice? Quiso defenderme quiso. Quiso defenderme ¿Qué hice? No entiendo. Me quedé quieto. No fue. Chisu, defendeme Chisu es No hice el escáner. Es que no lo hice, pues porque... Y si llega y, y, y te iba a matar Pero es que estaba viendo algo y me pegó un escáner sin querer y me encuentra Pero ¿qué ha pasado? si sí, era pero no mm, que me pasa esto? porque no me defendiste? Tízo? es que yo no estoy enterado ni nada así que es que es sí, es que si sí era yo y, y estaba viendo porque me había salido la llamada me volví a meter pero me quedé quieto en el escáner sin querer pues pensaron que, que hice el escándalo y no lo hice. Y me sacaron, y si era yo. Lo peor que todo. No me vas a la <risa> Yo pero pues... Ah, sé. Yo a mamá, no. Manuel. ¿Por qué puchicas que saliste? ¡Oh por Dios, me abruta la polvo! ¡Bueno! No se te escucha súper bajo pues más alto que te tomas Tampoco pues Y con yo pues todo lo contrario Bueno, tengo que hacer como configurarlo para que se quede feliz como En la computadora que está Me mató? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué me saca? ¿Por qué me ha acusado en primer lugar? Porque, porque la rosa se votó a vos por eso. ¿Eso qué tiene que ver con qué clase de pruebas son esas? Ya, pa vámonos, vámonos, vámonos, Tefi, vámonos. En teléfono porque en compu no sé cómo volverlo a actualizar. ¡Privado! ¡Rayer of Speed! No? ¡Si ¿Sí, yo ya estoy! ¿Sí? Si me muero es en electricidad es ya, es, es, es, espero, espero Espero, va ¿Pero por qué? ¿Por qué? Primero decime por qué. ¡Lo mató! Mi, mi Suficientes pruebas. ¡No, yo no soy! ¡Ay, ¡Son! ¿Sol? ¿Por qué soy yo, Manuel? Explícame. ¿No, por qué? qué? ¿Qué es cierto? con Luis. Y de repente, ¡pum! cuerpo. Porque el que era el del Gustavo mató a mi por eso me desconectó el chepeo. Ah, sí, sí, es cierto, es eh, cierto. Lo pongo en público y jugamos. Estoy aquí con el señor Kiss. Hola, señor. se movió, siga.